Hola, querido estudiante. Bienvenido a la asignatura de epistemología, que, aunque puede parecer como una asignatura teórica y llena de conceptos complejos, la verdad es que es una asignatura apasionante que te llevará por los caminos de la historia del ser humano y las diferentes aventuras alcanzadas en la construcción del conocimiento tal como lo tenemos ahora. Aunque créeme, seguimos pensando y obrando desde formas primitivas del conocimiento que siguen siendo importantes como el sentido común. Sin embargo, en esta asignatura vas a aprender a pensar críticamente hasta llegar a la epísteme, que es un conocimiento teórico del que siempre podrás reflexionar, criticar y negar a través de tu argumentación. Epistemología es una asignatura que busca desarrollar conocimientos, habilidades y actitudes para generar reflexión e interrogar la producción de conocimiento humano, principalmente aquel que se denomina científico. Preguntas como ¿Qué es la ciencia? ¿Cómo se distingue la ciencia de otro tipo de saberes? ¿Quién produce la ciencia? ¿Cómo se produce el conocimiento científico? ¿Cuáles son los usos sociales de la ciencia? Hacen parte del estudio epistemológico. El conocimiento epistemológico, es decir, la episteme, trasciende el pensamiento mitológico para proponer e introducir el Logos como forma de comprensión del cosmos. La episteme griega introduce en la civilización occidental la importancia de ilustrarse en torno a todo lo que le acontece al ser humano en el mundo. A través de la asignatura conoceremos gran parte de la evolución del pensamiento, desde el Logos de los griegos, el problema del método de Descartes, hasta llegar al pensamiento kantiano de la razón crítica del siglo XVIII. Con la episteme griega, el problema del método y la crítica ilustrada se estructura en el siglo XIX, el campo filosófico de la epistemología, el cual consta de tres corrientes, el positivismo explicativo, la hermenéutica comprensiva y la crítica transformadora. Y para el siglo XX y XXI, esta polémica epistemológica será incesante en las voces del positivismo lógico, el racionalismo crítico y el pospositivismo, la hermenéutica y la fenomenología, la teoría crítica, el postestructuralismo y el pensamiento decolonial. Haremos todo este recorrido evolutivo del pensamiento humano con el fin de que, al final, seas un estudiante con mayor capacidad de reflexión y pensamiento crítico respecto a todos los eventos del cosmos y de la vida misma. Bienvenido.